Las técnicas de cultivo de cannabis han evolucionado mucho en los últimos años. Cada vez son más los cultivadores que experimentan y prueban diferentes técnicas para sus cultivos con el fin de conseguir los mejores ratios de producción y calidad. Por ello, hoy queremos hablar del Scroc para que conozcáis esta técnica y todas sus ventajas. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La última pregunta de hoy viene desde Granada. Jackie Boy nos pregunta ¿Qué variedad sería la más recomendable para el Scroc? Hola Jackie, para el cultivo de Scroc lo habitual suelen ser genéticas sativas fotodependientes debido a su gran potencia en cuanto al crecimiento se refiere. Si lo que quieres es que te recomendemos una variedad en concreto, la Pulsar feminizada de nuestros colegas de Buda Seeds es la perfecta para esta técnica. Pulsar de Buda Seeds es un híbrido surgido a raíz del cruce de sativas holandesas y centroamericanas. Su potencia de crecimiento es extremadamente vigorosa, tremendamente expansiva. Una de las características más peculiares de Pulsar de Buda Seeds es su elevada producción para su gran carga sativa. En interior conviene controlarla con podas de puntas o en cultivo Scroc, ya que tiende a adueñarse de todo el espacio. En exterior recomendamos plantar ya avanzada la temporada de siembra si no se quieren individuos de tamaño monstruoso. El efecto de Pulsar es muy cerebral y energizante, muy estimulante para los sentidos y sabor con matices a especias y almizcle. No es una planta ni para cultivadores ni para fumadores inexpertos. Si consigues domarla te gratificará con grandes y poderosos cogollos. Por ello si lo que quieres es una variedad con un potente crecimiento para tu escroc te recomendamos usar la Pulsar de nuestros colegas de Budazic.